Hace varios días que estuve en el hospedaje Yaque de Santiago, un lugar que conozco desde que era muy niño. Y la idea principal cuando llegué allí era dar a conocer la variedad de productos que hay en el hospedaje Yaque y al mismo tiempo hacer una comparación de el costo de esos productos con relación al costo en los supermercados. Pero vaya sorpresa, cuando llegué a L'Hospedale Yaque y me encuentro una idea totalmente diferente a la que yo tenía cuando era un niño, que L'Hospedale Yaque estaba controlado 100% por comerciantes dominicanos que vendían sus productos en ese lugar. Pero ahora, cuando voy el sábado, encuentro dos o tres comerciantes, voy domingo en la mañana y me encuentro con que eh, más del 95% de los vendedores del mercado hospedales ya que son haitianos. Y eso no, no, no es que tenga nada malo eso. El asunto es que eh, me sorprendió mucho de que los carretilleros, los motoconchos, la mayoría de los que estaban vendiendo los vegetales y frutas, y los que estaban comprando también, casi todo... Eh, ...son de origen haitiano... ...no sé... ...hasta qué nivel sean... ...legales o indocumentados... ...pero sí... ...me sorprendió mucho ver un mercado tan importante... ...el principal mercado de Santiago... ...y de todo el Cibao... ...a nivel de frutas... ...de vegetales... ...de, de todos los productos que se... ...que traen desde Constanza... ...de Jarabacoa... Eh, ...la zanahoria, la lechuga... ...la remolacha... Eh, todas esas cosas que traen de las zonas templadas, eh, son despachadas en el hospedaje por ciudadanos de origen haitiano. Hola, ¿qué es eso que tú vendes ahí? Aquí pescado el pescado. Esos son sardinas, sardinas. ¿Qué, es? ¿Qué pecado es eso? ¿A cómo la libre de la sardina? 75. Es complicado moverse aquí en esta zona, porque hay muchas carretillas, vehículos, gente vendiendo, motoconchos. En una gran mayoría, gente de nacionalidad haitiana. No sabemos su estatus legal en el país, pero sí vemos que por su color de piel, la mayoría son haitianos. A 20 mi jefe. Y el ajo a 90. Ajo a 90 pesos la libra. Y la cebolla roja esta. La cebolla 50. 50 pesos la libre cebolla. De muy buena calidad. ¿Ah, ¿Cómo son los aguacates? Es que podemos robar de los tuyos. <ríe> Usted no tiene cara de ladrón, no. Pues no. no. Pues... Ah, ¿cómo ¿De dónde usted? ¿De dónde usted? Ah, de aquí. De aquí. Ajá. Yo ¿Y, me quería aquí. ¿Y ¿Cómo te va a decir que yo no tengo que ir adelante? No. Pero yo soy dominicano, usted me está ofendiendo No, no. A decir, si Colón lo que trajo aquí. Fue... La y eso es lo que a ver, ¿no? Sí, pero los que nacimos después de Colón no, no, no somos no, ladrones no, no, no, señor, la semilla no se regenera. La materia no desaparece. Están muy bonitos los ajíes Naranja agria. ¿Cuánto es el precio de una naranja agria? Ah, aquí señor. Hola señor. Dígame el precio de esa naranja agria. A 5 pesos 5 pesos una naranja agria. Y si compramos cantidades. A 4 pesos. 4 pesos si compró muchas. Hay que salirse del medio porque hay muchos vehículos cruzando aquí. ¿Usted ve los precios? Entre dos, pero está asequible. ¿Usted puede ha comparado con los precios de los supermercados? Exacto, no los supermercados son un poquito más elevados. Sí, porque claro. le cobran el aire acondicionado, el empleado. Sí, yo creo que sí. Pero realmente siempre... está, y limpio. Está todo limpio. Ordenado. Hemos visto que está limpio y ordenado. Usted sí, me gusta. ¿Usted siempre viene a comprar aquí? Sí, mi, mi, mi, mi primera vez. ¡Oh, Dios! Ajá, y me gustó. Pues bueno, que siga comprando. Pase buen día. Gracias. Me meten pali por favor Ajá, que le ponga a hablar dice él. No, no, no, no ah, ¿con, <risa> con, con, con, ¿cómo es tu tapete? ¿y el no, no. Félix? no, está bien, está bien, está bien. Ah, aquí tenemos repollo morado ¿cuánto cuesta eh, un repollo morado de eso? Ah, la libra está a 50 50 pesos La libra. y en el supermercado ¿cuánto usted cree que cuesta? a ver, lo mejor, pues no solo en el petarrito allá es ellos, ellos lo ponen a 50 ponen. Muy bien, gracias, gracias. Hola, hola, ¿cómo tiene la Toyota? La Toyota, son 3 por 50. 3 por 50 pesos, aquí está más barato que el abajo. Sí. Aquí está todo barato, eh. Y, y la berenjena, esa berenjena. ¿cuánto a, 20, a 20 pesos la unidad. 70 pesos la unidad de berenjena. Sí. Miren qué hermosas berenjenas. Todo aquí en el hospedaje yaque. Uh -huh. Y la, el repollo. A 70 pesos. Un repollo a 70 pesos. 70. Muy bien. Molondrones, vemos molondrones. A 30 pesos, sí, y molondrones. molondrones y la, y la. La cebolla, 50 es, la blanca. Cebolla blanca a 50 y la roja. A 70 pesos. ¿Por qué son más caras las? Es diferente. ¿Por qué son más caras las bichuelas rojas? La... Son diferentes que hay. Hay uno más barato y uno más caro. Pero tú no me has dicho por qué ¿son una más caras. No, pero hay uno que sale más, más barato. Más sabor. Es uno que tiene más sabor. Eso tiene poco sabor. todas las cosas no, no salen igual. Muchas gracias. Okay, dale. Bueno, si algo podemos notar aquí es que los... Antiguos vendedores dominicanos han sido suplantados por vendedores de, de, de otras nacionalidades, principalmente haitianos. Bueno, hay muchos productos aquí de primerísima calidad en el hospedaje Yaque de Santiago. Y este es buen pan. ¿A cómo están los buen pan, Esto A 35 yo lo vendo y 3 por 100. Yo ah, le voy a comprar tres para acá, darme cinco pesos. Ya. Y, y... ¿Tiene Ñame aquí también? Sí, Ñame bueno. ¿A cómo es el precio de Ñame? A 45 está la libra ahora mismo. De bueno. ¿Eso es de bueno? Sí. ¿Y tiene usted Mapue? ¿Tiene Mapue? No, ahora en este momento no están trayendo Mapue. No, ¿De dónde es que lo traen Mapue? De, de Nahua y ese es sitio para allá. ¿Los limones, a cómo están? A 5 pesos la unidad. Muy bien, muy bien. Agua, también tenemos agua. Sí, agua buena. Y remolacha, coco seco, tamarindo. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la venta aquí en estos días? Ella siempre está floja, pero no siempre algo vende. Veo que tú tienes muy buenos productos, muy muy de muy sí. buena calidad. Sí, eh, muy buena. ¿Y los revendedores vienen aquí también sí, a comprar? También, sí. Bien, muchas gracias. Okay. Aquí tenemos una canasta con todos los productos aquí. Ah, Seguro. Hola, saludos, señor. Una señora que vino a surtirse aquí completamente en el hospedaje ya que es de Santiago. Miren, señores, que aguacates. Se ven bonitos, de muy buena calidad. ¿A ¿Ah, cómo son los aguacates? ¿A ¿Ah, cómo son los aguacates? No. Bueno, ella es muda, no sé cómo es que vende, porque muda, pero seguro son a buen precio. 100 pesos, un paquete de puerro. Vamos a ver qué más tiene por aquí. El señor, esto es grandísimo aquí. A varias calles alrededor del hospital de Yaque, vendiendo casi, básicamente la gente vende los mismos productos si la mayoría de vendedores tienen el mismo precio para las cebollas para los tomates la lechuga la remolacha el repollo las papas casi todos tienen el mismo precio que en la mayoría de veces es hasta un 50% más barato que en los supermercados grandes que te vas a comprar con aire acondicionado en estos días ...que hay tantos problemas en, en, en el vecino país... ...y que mucha gente habla de maltrato... ...que supuestamente reciben los haitianos... ...en República Dominicana... ...también me sorprende ver... ...tanta libertad, con cuánta libertad... ...sin ningún tipo de inconvenientes... ...se mueven los haitianos... ...en el país y sobre todo... ...en el mercado hospedaje yaque... ...que ocupa... Eh, ...más de un kilómetro y medio cuadrado... ...de vendedores alrededor de la Avenida Valerio, la 16 de Agosto, la Máximo Gómez, Emilio Purdón, Varias calles alrededor de centro de hospedaje están ocupadas por vendedores, principalmente haitianos. Desde el hospedaje ya que este ha sido un reportaje de Félix Corona, ahora llegó el momento de irme a comprar para mi casa.